No cometas este error antes de llegar al nivel 40 Y muy buenas gente, sean bienvenidos a un video más para mi canal Donde hoy les voy a explicar algo muy importante Que tienen que tener en cuenta Básicamente de que no cometas este error antes de llegar al nivel 40 ¿Esto le puede servir a personas que no hayan llegado al nivel 40 todavía? Ok, les voy a poner un poco el contexto Cuando llegan como al nivel 38 o 39 El mismo juego te hace como un parón y para seguir avanzando en la historia tienes que subir el nivel de reputación de esta cosa, de este lugar, de esto del bosque de los duendes, tienes que subir el nivel de reputación y para ese momento ya habrás completado todas estas misiones de acá o la mayoría y la del centro va a estar bloqueada y lo, el juego te va a decir cuando subas al nivel 40 se te va a desbloquear entonces esto es como un truco para avanzar más rápido que es que no gasten estas cositas antes del nivel 40 ¿cuáles cositas? estas cosas Esto, certificado de recados express esta cosa te sirve para refrescar esta, este señor refrescar estas misiones que te dan experiencia que te ayudan a subir rápido al 40 este video más que todo está enfocado a la gente que quieres avanzar rápido en el juego, quieres subir rápido porque si no quieren gastar esto simplemente tendrían que esperarse el siguiente día para que algunas misiones de, de reputación se refresquen y las puedan hacer, pero si quieren avanzar rápido simplemente pueden seguir esto simplemente estas cosas no se las gasten esto esto de acá no se lo gasten Aquí acumúlenlo y cuando lleguen ya al 39 o 38 y el juego les diga sube el nivel de reputación del bosque de los duendes al 2, creo que es al 2 o al 1, no me acuerdo, pero lo tienes que subir de nivel, tú te vienes acá, te gastas todo esto y buscas las misiones que tengan más experiencia. Aquí te pueden salir misiones premium o raras, que son misiones... Que salen de vez en cuando, que te dan más experiencia y creo que te dan más cosas. Bueno, básicamente sería esto. Es un video corto, pero creo que a más de uno le va a servir. Porque yo en su día no lo sabía y me gasté este montón de cosas. Y cuando llegué al nivel 39 me quedé así. Básicamente me tuve que esperar el siguiente día para poder hacer las misiones de reputación. Y poder subir a mi personaje al 40. Porque no podía seguir avanzando. Así que ya saben, no gasten estas cosas antes del 40. Y eso sería todo, es un video muy corto, pero espero le ayude a más de uno Ya saben que si les ayudó o no lo sabían, pueden dejar un me gusta y se pueden suscribir Si les deja de gustar el contenido, se pueden desuscribir después Así que nada gente, tengo más videos, los pueden ver acá en esta lista de reproducción Tal vez les pueda ayudar Y nada, yo soy Citra y nos vemos en la próxima